Así como lo decían, finalmente la sentencia salió de un juzgado asociado del segundo acá en la provincia de Mendoza y esto marca jurisprudencia a nivel país, porque tiene que ver con la eliminación de esta actualización de los UBA, pero a nivel hipotecario. Lo vamos a consultar todo con las dos abogadas que se encuentran a mi lado, Mariela González por un lado y también la doctora Luz D'Angelo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto. Buenas tardes a todos. Bueno, ¿Cómo ocurrió este fallo? ¿Cómo es? ¿Cuándo se inició? ¿Cuándo se dicta finalmente? Nosotros durante la pandemia presentamos un fallo por el titular de este crédito donde pedíamos la eliminación del índice de unidades de valor adquisitivo. Él había tomado un crédito hipotecario de 1.200.000 pesos en mayo del año 2017 y la actualización del crédito iba determinando que eh, cada vez se le hiciera más, más difícil el pago. En este proceso judicial obtuvimos una pericia contable, que esta pericia contable ya había determinado que esta persona no podía seguir pagando su crédito y que de hecho no lo iba a finalizar. Obtuvimos en septiembre del año pasado un auto definitivo, o sea, es como una suerte de sentencia por la cual la jueza nos mandaba a renegociar este crédito con el Banco Francés. El Banco Francés finalmente no, no accedió a la renegociación del crédito, o sea, eh, se venció el plazo para esta renegociación, así que pedimos la sentencia que salió finalmente la semana pasada. Porque tenemos que decir de cuánto era el crédito, repetirlo, y por otro lado, ¿se ajustaba la inflación, por lo tanto, ¿a cuánto había llegado la deuda? El crédito era de 1.200.000 pesos. En mayo del 2017, la deuda actual era de casi millones 7, 7.200.000 7, pesos, para lo cual tenemos que tomar en consideración que fue un crédito hipotecario a 15 años y él ya había pagado cinco. O sea, estamos hablando de que era un millón set, más de 7 millones de pesos con un porcentaje de cancelación superior al 33% de la deuda. Era o sea. imposible pagar de cualquier manera. La pericia contable resultó que al final del pago iba a terminar cancelando más de 20 millones. Bueno, ¿y qué pasó finalmente? ¿Qué pasó en la justicia? ¿Y a partir de eso qué es lo que pasa? Se eliminó el índice de unidades de valor adquisitivo y se lo sustituyó por un índice de actualización diferente, que es el coeficiente de variación salarial. El coeficiente de variación salarial lo publica el INDEC en su página web y es inferior al, a la unidad de valor adquisitivo, porque de hecho el coeficiente de variación salarial al estar atado al salario de las personas es también más real, ¿no? Si te aumenta el salario, aumenta el coeficiente, va a aumentar el pago, o sea, el monto del crédito, pero va a aumentar en proporciones en las que puedas seguir cancelándolo, eh, la deuda ha disminuido en un porcentaje importante del, de la actualización, porque además la jueza dispuso que esta actualización se tiene que retrotraer, es decir, tenemos que re, reliquidar la deuda desde agosto del año 2019. Entonces, ¿en cuánto queda la deuda? Aproximadamente 4 millones y medio en la, la deuda actual que él, que, él soste, que él mantiene con el banco. De todas maneras, esto requiere, por supuesto, que el perito contador que intervino en su oportunidad saque la deuda exacta que tiene, porque además viene pagando cuotas de más durante mucho tiempo, así que también tenemos que ver cómo se van a aplicar estas cuotas que él viene pagando de más, porque esta persona llegó a la sentencia sin medida cautelar, o sea, él pagó todo el tiempo las cuotas que el banco exigió que pagara. Cuéntame. Doctora González, le queríamos preguntar, esta sentencia, eh, teniendo en cuenta que hay mucha gente que está en la misma situación, eh, ¿cómo marca jurisprudencia? ¿Qué deberían hacer otros que, bueno, quieran reclamar también? Bueno, como siempre digo, sí, es un gran avance para la justicia, no solamente de la provincia de Mendoza, sino para todos los hipotecados del país. El que quiera reclamar lo puede hacer, como siempre les digo, con cualquier abogado. Y eh, algo muy importante que ha remarcado la doctora Cecilia Landaburu es que el Estado debe ocuparse del tema, porque lo único que ha hecho... Hasta hasta ahora, es aplicar parches a través de sus decretos de necesidad y de urgencia congelando cuotas que no han dado solución definitiva y que han generado un mayor sobreendeudamiento de los tomadores. Y otra cosa que destaca el fallo y que es muy importante también con respecto a esta reliquidación que mencionaba recién eh, la doctora D'Angelo, es que la tasa de interés que en un principio y por contrato debía ser fija del 4,9% anual, se transformó, y se actualizó también en UBAS, entonces había una especie de eh, abuso de posición dominante del banco, que además de actualizar el capital en UBAS, actualizaba además la tasa de interés, por lo que actualizaba prácticamente dos veces, si se quiere. Entonces, esto también ha sido reconocido por la justicia, y se le ha ordenado al banco aplicar el 4,9% anual sin modificar esta tasa, y tampoco puede extender el plazo del crédito. Bien. ¿Y, ¿Y quiénes pueden estar en condiciones, por ejemplo, de hacer un reclamo ante la justicia, y quiénes no? Bueno, en realidad lo pueden hacer todos los que vean que eh, ya no están pudiendo pagar y los que están pudiendo pagar, pero no sé, concurren a la entidad bancaria y, por ejemplo, hoy me consultó una chica que pidió 2 millones y ya debe 30 millones después de haber pagado durante tres años. Entonces, este sobreendeudamiento que se ha generado por eh, la aplicación del indicador UBA es lo que a, les tiene que dar a todos la pauta de cuándo es necesario reclamar. De todas maneras, destaquemos que como también lo está pidiendo la justicia de Mendoza, es necesario que haya una ley que elimine todo este sistema. Y también es importante destacar para los hipotecados que contrataron con el Banco Nación, que la justicia federal de Mendoza ha ordenado... Eh, reliquidar cuotas eh, a través de medidas cautelares, pero también la Cámara Federal ordenó recientemente en un fallo eh, al Banco Nación re, eh, renegociar el contrato y establecer un plazo de renegociación, es decir, que la justicia de Mendoza, tanto la federal como la civil, está ya dando una idea y una un mensaje claro al Ejecutivo de que debe eliminar este sistema, porque si no se va a generar una sobrecarga de la justicia, porque no queda otra opción hoy a los tomadores hipotecarios, prendarios y personales que ir a la justicia. ¿Si saliera eh, algo en este sentido? ¿Qué pasa con las causas por más que sean anteriores? Bueno, esto también lo deja aclarado la doctora Landaburu, ella dice que si hay una resolución por parte del Estado que beneficia a este tomador y él lo quiere tomar, el fallo queda automáticamente sin efecto. Así es que eh, esto también está contemplado en los fallos y los jueces incluso en medidas cautelares anteriores ya lo estaban diciendo, si el Estado resuelve algo que se aplica a todo el país, por supuesto las sentencias quedan sin efecto. Bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, es toda la información que tenemos. Vamos a ver qué pasa con el transcurso de los días con esto y si se presenta más gente también a reclamar a la justicia. Es toda la información que tenemos. Gracias, gracias Marcela. Muy amable. Hasta luego.